Enta y sin censura ETA Besselincherie series si cuando Yusuke Nakonis y empieza a trabajar en una compañía de lencería, no se puede imaginar que en breve se encontrará completamente inmicuido en el centro de una intriga comercial y sexual. Su tarea es enfrentarse y eliminar a los integrantes de una facción o poeta, y permanece sin saber qué hacer realmente ataque que tres de sus compañeras hacen aparición en este sexual drama. Y no olviden suscribirse, dale like.